Eh, bueno, está, les decía que está este asunto de cómo escribir Shiza. Hay personas que escriben Shiza con X, H, I, D, Z, A. Y nosotros, en nuestro caso, eh, el equipo de bueno Shiza, lo escribimos sin H, X, I, D, Z, A. Y bueno, si ustedes se fijan aquí, en, en, este, en esta imagen, Shiza está escrito con S, H. Y bueno, entonces, este, pues no hay una forma correcta de escribir Shiza o describir de el zapoteco eh, en general, porque eh, pues las, las, el desarrollo de la escritura con el alfabeto latino, el desarrollo de la, de la escritura contemporánea es bastante incipiente, entonces, pues en general lo que está pasando es que cada persona escribe como, como puede, como, como Dios le da a entender, ¿no? Algunos que fueron alfabetizados en inglés es, empiezan a escribir con, siguiendo el alfabeto del inglés, otros que fuimos alfabetizados en español, pues empezamos a escribir eh, siguiendo las reglas del alfabeto del español. Entonces, este, ¿cuál es lo correcto? Eh, no hay una forma correcta. Shiza se puede escribir, por lo menos hasta ahora tenemos tres formas de escribir Shiza, con SH, con XH y con X. Siempre, en vez de usar SH, por ejemplo, eh, si recuerdan cuando vimos la diapositiva de, de la escritura de Martina Schader, ella escribe Shiza con SH. En nuestro caso, siguiendo este alfabeto, vamos a escribir Shida, eh, vamos a sustituir ese sonido de Sh con la X sola. Y bueno, aquí es donde entramos un, en un pequeño conflicto eh, con la escritura de Shida, con las personas que lo escriben con XH, porque, bueno, eh, seguramente ellos tienen su sistema de escritura por el que deciden escribirlo con XH. Nosotros lo escribimos con X porque si lo escribiéramos con XH estaríamos escribiendo riza y la y la, la palabra no es riza sino riza con como si estuviera escrito con sh entonces nosotros por eso escribimos riza con x sola y si la escribiéramos con h siguiendo este sistema del alfabeto práctico se tendría que pronunciar o se tendría que leer riza